بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومه الغافلين وهب لي جرمي فيه يا اله العالمين واعفو عني يا غافيان عن المجرمين oh, haz que mi ayuno en este día sea como el ayuno de los verdaderos ayunantes, y mi adoración en este día como la de los verdaderos adoradores, despiérdame en este día la somnolencia de los desatentos, y pasa por alto en este día mis pecados. Oh Señor de los universos, perdóname, oh quien perdona a los pecadores. Bismillah Rahmanir rahim alaikum hermanos y hermanas El ayuno como un acto de adoración tiene una apariencia y un espíritu la apariencia del ayuno es abstenerse de comer y beber y abandonar los actos que anulan el ayuno sin embargo el espíritu del ayuno es decir su filosofía es alcanzar la cima, la piedad. Eso es conforme a la palabra de Dios en la ley ya que dice, Oh, los que creéis, se os ha ordenado que ayunéis la misma manera que fue ordenado a quienes os precedieron. Quizás así seáis temeroso de Dios. Es por tanto que cada vez que el hombre ayuna, encuentra más amabilidad y espiritualidad en su corazón. Y como resultado, se restaura el sentido de responsabilidad y rectitud, la piedad y la verdad en los seres humanos, y se realiza el verdadero ayuno. Los verdaderos adoradores que son mencionados en esta súplica con el atributo ko oh, y min, son aquellos que tienen pasión y entusiasmo en sus obras de adoración, por lo que se despiertan al final de la noche, empiezan a hablar con su gran creador y realizan la oración la medianoche con la atención cordial. La somnolencia y los desatentos esa súplica puede referirse a la negligencia hacia Dios, el día de juicio, y la mortalidad e inestabilidad de este mundo, así como la negligencia hacia Satanás y sus tentaciones y la indiferencia hacia todos los asuntos relacionados de alguna manera con la prosperidad humana. Por otro lado, el despertar es lo opuesto a la negligencia y el sentido de autoconciencia, la atención a acciones pasadas y tratar de compensar errores y buscar orientaciones correctas en el futuro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi